Hoy la idea es abordar un tema que, que, que es trascendente para la Argentina, que lo fue y probablemente lo va a seguir siendo al menos por un tiempo hasta que por lo menos no se tome alguna decisión o no se avance en ese sentido, que es, lo titularía la esclavitud por deudas. En este sentido, eh, quizá parece un poco eh, referente a la antigüedad, pero mucho tiene que ver con eh, los estados modernos, con el sistema financiero actual. Nos acompaña para tratar el tema, para charlar sobre la cuestión, Eric Toussaint, eh, el es portavoz de la red internacional del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, historiador, doctor en Ciencias Políticas eh, por la Universidad de Le Lieja perdón, y la Universidad de París 8. Gracias por acompañarnos, Eric. Un placer estar con ustedes. Bien. ¿Está bien eh, el título que, que le acabo de poner, esclavitud por Deuda, sí, aunque sea un tiempo Sí, modernos. claro, porque yo diría el, la deuda es un mecanismo que ha sido utilizado por o sea, los ricos, las clases dominantes uh, o los imperios mm. para subordinar y a menudo esclavizar, o eh, seres humanos o estados. Claro, en una forma que puede ser el neoimperialismo, pero sí, es una forma de esclavitud Bien. por deuda. Bien. Sí. La formación de Eric es eh, historiador, uh -huh. al menos de, de, de base su formación. Eh, además ser doctor en ciencias políticas, pero digamos, cuando uno piensa en esclavitud por deudas, quizá piensa en la Grecia antigua, ¿sí? en aquellas sí. Atenas en las que pequeños eh, productores eh, caían eh, en, en la esclavitud por deudas uh -huh. con los grandes productores. Hasta que llega una reforma, ¿no? Un sí. momento crítico, por ahí lo querés explicar, que cambia y que de alguna manera inicia la posibilidad de una democracia como la conocemos. Exactamente, ¿verdad? sí. Entonces, en el siglo cuatro o cinco antes de nuestra era, la reforma de Solón, que es bajo la presión de un descontento popular frente a la aristocracia financiera y latifundista, responde con una anulación generalizada de las deudas de, de, del pueblo para a uh, volver a darle la ciudadanía y la posibilidad de intervenir en la política. Y entonces nace la democracia griega con esa anulación de deuda. Claro, pero uh -huh. no es que se trataba de, de, de una sesión humanitaria, sino que uh -huh. era recomponer las bases mismas ¿no? de la Exactamente. sociedad. Exactamente. Uh, recrear un consenso Uh, entre, claro, los ciudadanos libres, es decir, los, uh, había categorías que no hacían parte de los uh -huh. ciudadanos libres, pero una parte había sido esclavizado por deuda y entonces fue una liberación, muy importante. Y permitió uh -huh. la participación de esos ciudadanos que habían sido ciudadanos que fueron esclavizados y que después se los libera uh -huh. con la reforma de Solón. Digo, traigo cuestión a esto, me parece interesante, porque te escuchaba en alguna entrevista, eh, familiarizar esa idea con eh, hoy pensar quizá no en, en ciudadanos esclavos, pero sí en estados modernos que terminan siendo esclavos o, o, sí. o, o terminan siendo sujetados. ¿no? Y claro, uh, yo diría una... Uh, aclaración también, todo ese tema de las anulaciones de deudas, eh, es un periodo histórico que va de la edad de bronce, es decir, del tercer milenio antes de nuestra era, en Mesopotamia, uh -huh. Sumer, Babilonia, hasta uh, la cristiandad, eh, la época de Jesucristo, y también el tema deuda interviene en la religión musulmana, porque la religión musulmana prohíbe la, los créditos con interés. Claro. Y en la religión cristiana uh, también se prohibió hasta el siglo XIII los créditos con interés. Sí, uh -huh. de hecho vos tomás este concepto, esta idea del jubileo, ¿no? Uh -huh. Está presente en la, uh -huh. en la Biblia y en los textos bíblicos. Eh, ¿Qué es el jubileo? Como para hacer esa, esa continuidad histórica? Eh, de... El jubileo, es decir, de manera periódica, la anulación de las deudas de, de los ciudadanos, para liberarlos, es decir, impedir la deposición completa de sus derechos civiles, políticos, pero también económicos y sociales, porque generalmente se empieza... A, con un uh, ser humano endeudado, se empieza a quitarle su tierra, sus instrumentos de trabajo y al final su libertad, transformándole en, en esclavo. Claro. Y sigo en la progresión histórica, ¿no? como uh -huh. un caminito, como muchas veces uh -huh. también eh, uno critica uh -huh. a la historia ¿no? en este caminito. Uh -huh. Sigo, por ejemplo, los que hayan visto la película, leído el libro del Mercado de Venecia, cuando hay una deuda que es imposible de pagar, en este caso se le pide una onza de carne o uh -huh. sea que no puede llegar a, uh -huh. a cortarse para darla, uh -huh. en una, en, para condonar la deuda, esa deuda tiene que ser anulada, ¿no? Y ahí tenemos uh -huh. otro caso histórico, digamos, aunque sea, aunque lo tengamos más bien de la literatura, pero es un, un, una idea que tiene que ver con una, una cuestión histórica. Y después, si sigo en el tiempo, deudas odiosas, uh -huh. ¿sí? Me gustaría conocer y que nos expliques un poco qué es una deuda sí. odiosa y cuáles son los casos de países como... Exactamente, como Estados Unidos, México... O, um otros países también. Entonces, yo diría, la historia del capitalismo moderno, es decir, los dos últimos siglos, de los años 18, 20 hasta ahora, eh, que incluso incluyen entonces las independencias de los países de América Latina, uh -huh. uh, es una historia también de repudio, y de luchas de repudio de deuda odiosa y de luchas alrededor de las deudas, pero no solamente las deudas de las personas, sino las deudas de los estados. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, eh, en los años 1830 hubo grandes rebeliones en varios estados de Estados Unidos contra eh, la acumulación de deudas Espurias, corruptas por gobernadores de varios estados de la Unión de, de los Estados Unidos y repudio de deuda en Estados Unidos. También hubo un repudio de deuda después de, la, de finalizar la guerra civil en Estados Unidos en 1865, cuando bajo la presidencia de Abraham Lincoln se proclama un repudio de deuda. Uh -huh. También se hace y, una... Sí, perdón. Sí, sigue la historia con al final del siglo XIX, Estados Unidos se niega a reembolsar una deuda reclamada por España respecto a su ex colonia, Cuba, que liberó, entre comillas, sí. por <ríe> la intervención militar... Claro. Estados Unidos, en la Guerra España-Estados Unidos en 1898. Luego, eh, con la Primera Guerra Mundial, al, al finalizar, Costa Rica repudia una deuda contratada por un régimen despótico. Eh, la Revolución Rusa, en 1918, repudia también la deuda tsarrista. Y en el Tratado de Versailles... Se dice que la deuda contratada por Alemania para colonizar a Polonia también es repudiada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay toda una serie de repudios de deuda y nace la, el concepto de deuda odiosa. Bien, ¿Mm? concepto de deuda odiosa que tiene que ver con deudas que no beneficiaron a los, en este caso, Estados-Nación, países o, o a los ciudadanos de ah, esos países que adquirieron esas deudas. Ese es uno de los conceptos. Y otro uh -huh. de los conceptos es que incluso el acreedor, o sea, quien uh -huh. presta la plata, lo hizo a sabiendas que ese país, ese Estado-Nación, no iba a poder devolverlo. Estos serían como los dos conceptos bien Sí, eh, los generales. dos criterios para definir lo que es una deuda odiosa. Es decir, no ha servido el interés de, de la nación o, o del pueblo, o del Estado, más bien ha sido contratada contra el interés de la nación y los prestamistas no pueden hacer la prueba que no podían saberlo. Bien, entonces concretamente, ahora sí vengo al presente, a nuestro país, uh -huh. aquí Argentina, en 2018 se tomó una deuda descomunal. 45 mil millones de dólares es lo que terminó llegando el crédito era por 55 mil millones sí. de dólares quien quizá no tiene una idea porque parece un número grande lo es es muy grande se hizo sin que eso beneficie a las poblaciones argentinas se sabe que ese dinero terminó en la fuga de capitales sí. y que incluso se prestó para que Mauricio Macri pueda lograr una reelección que no obtuvo y se hizo a sabiendas eh, digo a sabiendas eh, del fondo monetario claro Internacional. Que, el, que el Fondo Monetario Internacional que otorgó ese crédito a a Mauricio Macri, lo sabía perfectamente, fue una discusión al interior del direct, de la dirección del FMI, con la presión de Donald Trump que quería apoyar a su aliado Mauricio Macri, eh, se, entonces se otorgó un crédito sabiendo que esto era irresponsable desde el punto de vista financiero o económico, esa deuda no... Ese, ese nuevo crédito hacía la deuda argentina más insostenible mm. que antes y, uh, claro, el FMI estaba totalmente consciente. Así que en el caso del crédito del FMI al gobierno de Macri, es claramente una deuda odiosa, responde a los dos criterios, Bien. no sirvió al interés. De los argentinos y el FMI, el acreedor, lo sabía. Bien. Uh -huh. Y otro aspecto, no pasó por el Congreso, que digamos uh -huh. es como el lugar natural donde debió discutirse, uh -huh. lo cual me lleva a otra instancia del problema, que uh -huh. es que luego sí pasó y terminó siendo legitimado. Exactamente. Digamos, por desgracia, a partir sí. de, un poco de, de tu visión, por desgracia, por este gobierno. Sí. ¿Eso complejiza la cuestión a la hora de pensar en una estrategia? Sí, de, de, claro que. El acto tomado incluso con el apoyo del Senado y, y de la Cámara de Diputados eh, legaliza una deuda que había sido denunciado por el mismo gobierno del Frente de Todos como una deuda deshonesta, ilegítima, espuria. Que sigue siendo eh, lo, ¿no? digamos si legítima, eh, y, sigue siendo quizá legalizada por ese... Por sí, la legalización no, no anula sí. el carácter odioso, pero claro, hace más difícil y contradictoria de alguna manera eh, eh, de parte del mismo régimen cuestionarlo. Entonces el tema es que... Uh, es el siguiente, creo, es que la ciudadanía uh, no intervino realmente en la decisión. Sí, a través de representantes, pero ustedes saben que la mayoría se obtuvo con la, el voto de todo el grupo parlamentario de Macri. Es decir, mm. los que se beneficiaron de la, del crédito del FMI para intentar mantenerse en el poder y fugar el capital, votaron en favor del nuevo crédito, lo que resta credibilidad y legitimidad a esa decisión. Legalmente claro. hubo una mayoría, pero esa mayoría al nivel de la legitimidad se puede cuestionar y toda una parte del Frente de Todos votó en contra. Sí, en definitiva, en, me imagino que... que, que que pensarás o que, o que o estará dentro de esta concepción, digamos, que avanzar hacia un repudio, una declaración de la deuda como diosa o la alternativa que fuere, eh, en general es una cuestión que tiene que ver con lo político y no con lo legal, ¿no? Es Eso, algo que sí. se da en las calles o debiera darse en las calles. Eh, ¿Qué efecto tendría, no? Porque cuando nos dicen, bueno, no, es un default, Caemos en el abismo, el uh -huh. fantasma de, del default, eh, el fantasma de la exclusión de la Argentina de, del mundo y de los mercados financieros. Es así porque, digamos, me imagino también las preguntas que le habrá surgido a, en varias partes del cuerpo a, claro. al FMI... Eh, a la hora, si Argentina llegase a, a decir no pago, ¿no? Digamos, uh -huh. hay mucho capital puesto en Argentina, uh -huh. o hubo uh -huh. mucho capital puesto en Argentina, político y económico. ¿no? 55 mil millones de dólares, 45 mil al final, es mucho dinero. Uh -huh. Digamos, hubieran movido ¿Sí? las finanzas de, del FMI, ¿o no? Bueno, eh, la capacidad de financiamiento del FMI es mucho más uh, importante, que el crédito argentina, pero es claro que el crédito argentina es el mayor crédito otorgado a un país, eso es cierto. Pero quizás se hubiera podido negociar eh, de mejor manera, ¿no? Pero no... el repudio, la anulación de ese crédito no pondría en, en, en, en cuestión la vida del FMI, que tiene mm. una capacidad financiera de más de 700 mil millones de... De dólares. Entonces, eh, pero claro, eh, para mí es fundamental suspender el acuerdo con el FMI y declarar una moratoria. Sí. Y esto no desembocaría sobre un caos, un, eh, incluso se puede referir a la decisión de Argentina de final de 2001 de suspender el pago de 70 mil millones de, de, de dólares de deuda con el sector privado extranjero, mm. eh, tomada por Rodríguez Sá ah, en los últimos días de, del 2001, y el beneficio que sacó Argentina de, esas, de esta suspensión de pago. Ya en esa época se había afirmado que Argentina iba a entrar en una situación totalmente catastrófica, cuando en realidad, cuando se tomó la decisión, Argentina estaba ya en recesión económica y la recuperación económica empezó con la suspensión del pago. Claro. Uh -huh. A ver, estamos con Erin Toussaint, eh, él es historiador, eh, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, hablando sobre la deuda con el FMI, las problemáticas de la deuda, y eh, también presentando su último libro uh -huh. sobre el Banco Mundial, una historia crítica ¿sí? uh -huh. que tengo aquí, y que de alguna manera relata la historia y abarca un poco eh, el peso del primo hermano, podría uh -huh. ser, del FMI, ¿Sí? eh, el otro su acompañante de andanzas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se va a encontrar el lector de, de Banco Mundial, eh, sobre cómo funciona este sistema financiero, imagino sus orígenes, su desarrollo. Sí, ¿no? claro. El Banco Mundial y el FMI nacieron al mismo momento, en julio de 1944. Se reúnen de manera conjunta dos veces al año. Mm. Eh, trabajan de concierto de manera permanente. Eh, y hay como una repartición de, tar, de tarea entre ellos. O sea, el libro, yo diría, permite entender los grandes eventos de la segunda mitad del, del siglo XX hasta incluso 2021, porque la, la, ese libro empieza antes de la creación del FMI y del Banco Mundial y explica. Uh, la, las funciones de qué? los ¿Para organismos, qué? ¿No? Mm. por qué se crearon, cómo evolucionaron, cómo intervinieron en la vida política de los estados y del mundo entero entre 44 y 2021. El nuevo orden mundial, digamos, que se crea post Segunda Guerra Mundial. Sí, la evolución y, y, y claro, yo diría... Tanto el Banco Mundial como el FMI son motivados por razones políticas, no económicas primero. Eh, como se <risa> vio con el crédito a Macri, claro. la decisión de otorgar un crédito a Argentina durante el gobierno de Macri era una decisión política, geopolítica, no? Era, ¿no? Digamos, exactamente, sí. geopolítica, geoestratégica, y dependiendo de los intereses de Estados Unidos, que es la potencia que determine fundamentalmente la orientación tanto del Banco Mundial como del FMI. Bien. Hablamos de la deuda en un país como Argentina, digamos... Eh en vía de desarrollo, le decían, yo ya creo que no se le dice uh -huh. más, países uh -huh. en vía de desarrollo. Ahora se dice de Argentina, país emergente. Emergente, sí. bien. Pero es un problema la deuda que es global, digamos. Sí. incluso hasta las grandes potencias. no. Digo, uh -huh. Siempre se habla de la deuda estadounidense en manos eh, chinas, con bonos. Uh -huh. Uh -huh. Y antes de la entrevista hablábamos de la situación social y política que está atravesando Francia. Particularmente sí. eh, la revuelta eh, que hay en las calles contra las reformas, la reforma provisional que está impulsando Emmanuel Macron y su vínculo ¿no? con esta cuestión del financiamiento del Estado, que mucho tiene que ver con la deuda. Claro, ¿no? Contarnos un poco qué está pasando y cómo se vincula eh, la crisis política y social que hay con la deuda y con el financiamiento del Estado en Francia. Es claro que el argumento de Macron y de su gobierno para justificar aumentar la edad de la jubilación y sobre todo la, la cantidad de años necesarias de cotización completa para tener la jubilación, mm. que son, uh, con esa decisión de Macron, de 43 años de cotización completa, lo que hace que un joven uh, saliendo de la universidad, empezando a trabajar a la edad de 24, claro. necesita 43 años, es decir, llegar a 67 y no a 64. Es decir, que no es solamente la edad legal a la cual se puede empezar la jubilación, pero también es el número de, de anuidades para tener una jubilación sí, de, aporte, ¿no? de eh, un aporte. De aporte. Mm. Y, y, y la justificación es... Bueno, el sistema, dice Macron, no es equilibrado, hay una deuda y para reducir la deuda del sistema y mantenerlo en vida en las próximas décadas hay que uh, recortar los derechos de los jubilados y prolongar entonces la obligación de, de trabajo. Sí, aquí en Argentina. Pero el tema de la deuda es central en la justificación claro. de la medida. Lo traduciría para para alguien <susurra> en Argentina, le está pidiendo un esfuercito, como diría quizá uh -huh. algún ministro de Economía en otros tiempos, un esfuerzo a los trabajadores cuando probablemente, imagino, uh -huh. me, me dirás, ese de financiamiento de, de, de uh -huh. los aportes también tenga que ver con una baja en algún momento de los aportes patronales. Exactamente, es, de, de, es que... Algo que sucedió a, a, aquí. Hay ¿no? una... Exactamente, uh -huh. en, yo diría, dentro del modelo... ...defendido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco uh -huh. Mundial, uh -huh. todo el modelo neoliberal es disminuir los impuestos pagados por el sector privado, pero el, el más fuerte, uh -huh. porque a los pequeños se está cobrando muchas deudas, eh, muchos impuestos y taxas, uh -huh. eh, cuando a las grandes corporaciones, a las sociedades financieras a las petro petroleras, a, no, se co cobra muy, poca, muy poco impuesto. Y entonces con estos regalos fiscales a los grandes, aumentó la deuda pública y entonces el tema es más bien eh, cómo aumentar los impuestos sobre lo que los que se beneficiaron claro. en los últimos años y décadas del modelo neoliberal. Claro, pues estamos hablando de un momento de la humanidad en el que los pocos uh -huh. multimillonarios o megamillonarios eh, tienen un nivel de vida y un nivel de riqueza uh -huh. que. Probablemente no, hayan no tenido nunca se había llegado a los ese nivel. Tres, cuatro reyes medievales, digamos, ¿no? Sí, en la antigüedad o en la monarquía absoluta del siglo XIV-XV nunca mm. se llegó a ese desnivel, a esta desigualdad absoluta. El 1% de, de los más ricos del planeta uh, tienen un patrimonio e ingresos que nunca en la historia de la humanidad existió. Y en paralelo una pauperización de la vida de la mayoría sí. de la población que termina aportando eh, el esfuerzo del trabajo para uh -huh. que esta gente pueda sí. vivir y acumular de esta manera. La pregunta es, o lo raro es que todavía no haya estallado ¿no? la situación. Bueno, está de alguna manera estallando en Francia. No hablo de momento revolucionario, de revolución, pero la crisis... No, eso, no solamente social, sino ahora es política uh, uh, a varios niveles. Hay una indignación total, mayoritaria, en el pueblo francés frente a la negación de uh, Emmanuel Macron de cobrar impuestos sobre las superganancias de las petroleras, incluso francesa, la sociedad Total, se llama Total, sí. eh, que hizo una cantidad de, de ganancias absolutamente enorme en los dos, dos últimos años, o otras empresas del CAC 40, que es la bolsa de valor de, uh -huh. eh, en París y los superdividendos distribuido a los grandes accionistas, entonces la negación de cobrarle impuesto y la obligación eh, hecha, exigida al pueblo de cerrarse el cinturón para eh, financiar el sistema de jubilación. Y eso provoca una indignación sumamente fuerte, por eso pasamos de una crisis económico-social a una crisis política y el régimen, el modo de gobernar de, de Macron, un hombre que viene del Banco Rothschild, eh, provoca una crisis de legitimidad del régimen, eh, del régimen político. Bien. Eso es fundamental de, para interpretar lo que está pasando en Francia hoy en día. Bien. Eric, uh -huh. te agradezco el tiempo. Antes de, de saludarte, nada, quería invitar a quien haya visto, escuchado eh, y le haya interesado esta entrevista y el material, a que se suscriba a nuestra cuenta, a que recorra nuestras redes sociales, nos van a encontrar como canal abierto, a que comente si quiere agregar algo, opinar, discutir, lo que le parezca. Muchas gracias Eric Tuzán por acompañarnos eh, y será la próxima, esperemos, con un escenario un poco más amable. Gracias. Eh, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Hasta una próxima.